Buenas, mirad qué temperatura, bueno, temperatura no podéis verla, pero mirad, el, mirad qué nubarrones y tal, y habréis adivinado, no estoy en Almería, estoy en mi pueblo, en Carracedelo, y he venido a ver, un, bueno, a ver el museo, el Munich de mi pueblo, que hace, la verdad, os voy a decir una cosa, eh, siempre tengo ganas de venir y nunca, nunca lo visito, ahora he quedado con unos amigos a las 10 y media y tengo media horilla, voy a aprovechar para ver el museo y os cuento cosillas, ¿vale? vamos allá Cuento un poquitillo. Es muy interesante, ¿vale? El, el Múnich. Es un museo, ahora mismo hay una exposición de Sherlock Holmes, que está genial. Cuento un poco la vida de, de, del, del autor de Sherlock Holmes, de Doyle. y incluso tienes un pequeño juego para descubrir un asesinato. Eh, la entrada, 3 euros, me parece barato. Yo lo he visto en media hora, ¿vale? No me he puesto con el caso a resolverlo y tal, pero... He tardado, es una media hora. Y bueno, al entrar esta información, un pequeño folleto y un lápiz para que vayáis rellenando y siguiendo las pistas. Sinceramente, os recomiendo, si venís a mi pueblo, que, que, bueno, Carracedero es un pueblo que tiene muchas cosas que ver. Os dejaré un vídeo por ahí de, de mi pueblo, pero esto es algo que tenemos aquí a nivel cultural que, que está muy chulo. Y suelen poner exposiciones, ya os digo, suelen tener sobre todo exposiciones sobre ciencias naturales. Y nada, eh, os invito a visitarlo. Y si os ha gustado el vídeo, que le deis like, compartáis y demás. Ahora voy a seguir con mis vacaciones, que me quedan muy poquitito.